Carmen Castro Araujo, ese es mi nombre. Y bueno, tengo 20, 100 años. Tengo 100 años. ¿Sí? <ríe> ya. <ríe> Yo nací en Vigo, en el año 1922. <ríe> y en, en Vigo en cerca de la calle del Pino. No, no recuerdo ahora el nombre exacto. La primera travesía y, pero a los tres años, en el año 25, ya con mi madre y mis hermanos, que tengo dos hermanos, pues, tenía, porque ahora quedé yo sola, porque mis hermanos han muerto. Y, vivo, y al, en el año 25 vinimos a, venir, a vivir con mis abuelos maternos, que viven, eh, vivieron siempre, sus eh, edificios fueron hechos por mi abuelo, eh, la calle de Urzaist, y antiguamente teníamos el número 100, pero exactamente después ha cambiado y no sé ahora qué número tiene. Ahora eh, la casa fue vendida durante la guerra, obligados por las circunstancias de la guerra, claro. Y mis abuelos, mi abuelo José Araujo Pérez, que fue un gran constructor y un gran político, fue socialista y tanto yo como mis hermanos lo, lo hemos querido muchísimo, lo que pasa es que se, en el año 25 vinimos y él se murió en el año 29. Fue un, un entierro civil en aquella época. <risa> un entierro civil era algo fuera de lo normal, pero fue casi todo vivo a su entierro. Mucho, en algunos centros de trabajo les dieron permiso para que fueran al, la gente al entierro. Fue una, una verdadera manifestación que hubo en ese día. Él empezó de niño, su profesión era, de ser, era cantero, pero fue un niño muy inteligente siempre. Y, una, y se vino a Vigo, no sé si es que vino a, el servicio militar, eso no lo sé, no lo tengo seguridad, pero bueno, él se vino a Vigo y empezó a trabajar en, en Vigo de cantero, se casó, se casó muy jovencito también, Tant, la mujer tenía 17 años y él sería, 20 no sé, porque le, lleva poco, le llevaba pocos años. Estuvo preso y luego, cuando volvió a trabajar, ya no trabajó como cantero, sino que, que trabajó como maestro, porque los, los canteros también lo, lo querían mucho. Y tenía un, tuvo un hermano en, casado en Vigo, que también era cantero. Y, y entonces después, cuando ya empezó a construir, hizo grandes edificios, pues... El hermano era el que le suplía a él con los canteros directamente. Se llevaban muy bien, muy bien. Mi abuelo y sus hermanos todos eran de Mourente, pero este hermano, que era mayor que mi abuelo, vino antes para aquí a trabajar de cantero, hizo una casa en Santa Cristina, aquí en Lavadores y y bueno, y, y ahí tuvo los hijos, no tienen los hijos, pero siempre tuvo muchas relación. Cuando más tarde vino mi abuelo, pues siguieron siempre muy buena amistad. Siempre, bueno, la familia, toda la familia se llevaron siempre muy bien, muy bien. Tanto sus hermanos como los, los sobrinos, como, como todos. Porque nosotros, yo era niña cuando íbamos a Morente, y, y conocía a los hijos de... Tenía, claro, una hermana casada, que le llamábamos la tía Dolores, y tenía hijos, y nosotros íbamos, nos, mi madre, pues nos iba llevaba a casa de la tía Dolores para, para hablar con todos los hijos y con todos. Siempre hemos tenido, han tenido muy buena relación. No estaba de acuerdo con la iglesia. Y, y se hizo socialista. Fue cuando conoció a Pablo Iglesias, se hizo socialista, pero sí, 100% Y además era de los que cumplió siempre con el socialismo, no es que fuera solo de palabra, es que él, con sus obras, con su comportamiento, fue siempre de, de ser un socialista, ya con su familia y con todo el mundo. Con Pablo Iglesias, muchísima amistad. La mujer de Pablo Iglesias, se llamaba Amparo, doña Amparo, venía a casa, a, a nuestra casa, arriba, y estaba con mi abuela y con, así. Venía, no venía sola, venía con una señora que siempre la acompañaba. Ella no venía sola, porque también tenían un hijo. Ella cuando era viuda, cuando se casó, y tenía un hijo, doña Amparo. Y Pablo Iglesias y el hijo se llevaban muy bien, muy bien. Y el hijo también era de las ideas de Pablo Iglesias, estaba muy, muy, muy de acuerdo. Y yo, nosotros a Pablo Iglesias, pues también nos hablábamos de Pablo Iglesias como un ser extraordinario. Botana eran íntimos, eran muy, muy, muy amigos. Porque Botana vivió aquí cerca, aquí en la calle, en esta primera boca calle que hay. A la, a la izquierda. Y cuando mi madre salía conmigo y si él me veía, pues siempre tenía, era muy cariñoso conmigo también porque le recordaba a su hija. Y, y a Ubaldo Gil y Eugenio Arbones, que vivió en nuestra casa, en la casa, en la casa de Rosáis. Tenía dos pisos alquilados, era, que fue una eminencia en su especialidad, era ginecólogo, fue ginecólogo y era una, fue una eminencia en su época. Ubaldo Gil fue med, era médico también, pero era también del Partido Socialista. Ubaldo Gil, yo lo conocí, era muy fuerte, muy... Sí. Emilio Martínez también, el alcalde, todo. Con, con el alcalde teníamos una amistad muy grande, muy grande. Siempre, ya de antiguamente, ya, de mi, ya cuando, mi, cuando yo era muy niña, ya cuando vine para aquí, ya ellos tenían amistad, porque vivieron, el alcalde cuando era joven, cuando se casó, vivió en la calle María Verdiales, por ahí, me parece. Bueno, sí, ella, él ayudó todo lo que pudo también para, para eh, económicamente para construirla. Tenía mucha amistad con, con el arquitecto era la casa del pueblo era preciosa fue eh, yo lo recuerdo tenía todas las escaleras de mármol todas hasta hasta la subida donde y cuando daba al, al llegar arriba la escalera al terminar la escalera había un pasillo muy enfrente ya muy largo donde a derecha e izquierda estaban las, las mmm, bueno, las habitaciones pequeñitas, que para lo que fueron las oficinas de, de todos los gremios que luego se, se un, unieron allí en la Casa del Pueblo, porque todos había, muchas sociedades, todos se formaron muchas sociedades allí en la Casa del Pueblo. Y tenía después, al, de, de, a derecha y a izquierda, había dos váteres, pero muy buenos, uno de para mujeres y otro para señores. Debajo, de, de, según eh, quedaba la parte de adelante, estaba la biblioteca. Había una biblioteca también. Uh -huh. y, y luego arriba se daba a un salón que estaban haciendo un salón teatro y había las escaleras que daban al, al, al, y allí se hizo. Había un cuadro de, de, de declamación había el cuadro de declamación de personas mayores y después más tarde se formó otro de niños en el cual participé yo también <ríe> con, mi, con mi hermana y con, y con algunos más con, de tal, bueno. Y, y había otro salón también más pequeño que eran para reuniones o por así, no sé, no quedaba. Y luego arriba, que yo nunca subí, había creo que dos terrazas o algo, no sabe. Yo arriba ya nunca subí. Y bueno, eso es lo que... Y de la Casa del Pueblo estábamos, íbamos, había rondalla, había una rondalla, hubo Orfeón que participaba en muchísimos concursos y siempre ganaba, casi siempre. Ah, pero los niños Claro, íbamos a ensayar casi todos los días, claro, por, para las como eh, actuábamos. Después eh, actuábamos allí en la casa del pueblo y actuamos en el García Barrón. Ay, los recuerdos de la República para mí fueron los mejores de mi vida porque le dieron mucho auge a los estudios a, a la, para que hubiera escuelas, porque había mucha gente analfabeta. En aquella época, había en las aldeas había muchísimos analfabetos y no sé, en más sitios también habría. Y aquí la gente que trabajaba, pues también había de todo analfabetos. Y en, y, bueno, y en esa época, en la República, yo iba al colegio, seguí yendo al mismo colegio que había ido siempre, pero era un colegio de los antiguos, porque era... Por, era teníamos, dábamos clase de, de, para aprender a leer y, y, y además de coser, de costura. Entonces teníamos por la mañana la... la, la deta sí y por la tarde pues era la costura. Y así estuve hasta que se terminó, hasta, y seguí hasta que empezó la República. Cuando vino la República seguí yendo al colegio un año más y me, me fui al instituto después. Fui al... bueno, había, antes de, de empezar el bachillerato había unas clases, que no recuerdo ahora cómo se llaman. Y bueno, fui a esas clases y después hicimos dos años de bachillerato y empezó la guerra <ríe> y ya ya está porque el último día que fui a buscar las las notas al instituto que el instituto estaba en era el de Bellavista el de los jesuitas que era allí allí fue donde empezó el instituto en la República y cuando vine como en casa me estaban <ríe> siempre diciendo que iba a suspender porque les parecía que estudiaba poco, pues me dieron, me llegué con un notable, me dieron en conjunto un notable y venía encantada, venía tan contenta, tan contenta y con un pla, haciendo planes ya para el futuro, pero con los estudios pensando en estudiar más, estudiar un poco más para quitarme las notas y, y bueno y fue cuando llegué a casa y a los pocos pero y a los pocos días no sé si, a, si al día si, o, o unos días después de, de ese día tan feliz que tuve que para mí fue maravilloso pues la guerra ya en la Puerta del Sol ya empezaron los tiros y tal. Yo mi recuerdo que tengo de, de, de aquí en Vigo fue de la gente que venía de, de esos de que en Vigo que estaban matando a la gente. Eso es lo que, lo que, lo que recuerdo de primera intención, porque yo no, no salía, salía un poco, claro. no Cuando empezó la guerra, efectivamente la gente, la falange, entraba en todos los sitios. Y entonces los falangistas entraron también en la casa donde vivía, era un chalet donde vivía en la huerta que, que vivía mi tía Maruja con mi tío Antonio, el que estuvo escapado, que también era socialista y tenía una, una panadería una panadería grande en la, tele, en, en la casa del pueblo. tenía él la, Después de la cooperativa se quedó él con la panadería justo, bueno. Y, y entonces ellos, la familia, se marchó porque tenían miedo. Claro, estaban veraneando en Puseiros y entonces ya no se vinieron para aquí. Ya se marcharon a vivir a paredes con los suegros. Mi tía, con, sus, con tres hijos, se marchó a vivir con, a paredes con los suegros. Y entonces la falange entraron en, en, en, en esa... donde tenían ellos el chalet con la, la, la huerta, era muy grande, es, era, había sido heredada de mi abuela, era una... eso sí había sido heredada por ella, y después le quedó a Maruja. Ah, y fue cuando la falange entró, entró allí en, en, en la finca, Entró que tenía, porque se entraba por un, era como un callejón y había una puerta al final de todo y al abrir la puerta ya era la huerta, una huerta enorme y era donde vivían allí mi, mi tía y eso, con los hijos. Y entraron, y fueron a la falange, se llevaron el coche, el, un coche, era un, un, log, un Doge Vitoria, era un coche muy bueno, eso lo llevaron. <risas> se dio la casualidad que... Mi tío Antonio había pedido harina, bueno, al fabricante que le mandaba siempre a quien le compraba, eh, y, la y había llegado a la estación un vagón de harina, no sé si un vagón o dos, pero bueno, por lo menos uno sí sé que estaba, un vagón de harina. Y, toda, y empezó la guerra, y mi tío no lo recogió, así que todo eso desapareció: la harina y, y el. El, el, donde tenía el negocio, la panadería, también se llevaron todo, porque se llevaron toda la maquinaria, toda la maquinaria de la panadería y, y la harina también, también desapareció del, del, de la estación. Con el almacenista de harina que mandó la harina, lo hizo muy bien, porque el representante en Vigo, eh, y, en lugar de decir que la harina había quedado en la estación y que nadie la había recogido, pues nos la dieron como si lo hubiera recibido y después le pasaron la factura. Claro, claro, y después le pasaron la factura y con la casa, en la casa del chalet donde vivían y la huerta se quedó el representante en Vigo con ella y se hicieron cargo de la deuda de, de, de mi tío con, con, la, con la fábrica y se quedaron con, con el chalet y con la huerta. Vivieron después allí, se marcharon de aquí de la casa de la esquina que vivían en el primer piso y se fueron a vivir para allí. Después se, se presentó, cuando terminó la guerra cuando le dieron tal, se presentó y estuvo trabajando en La Coruña y, y se, marchó, se marcharon todos después para Chile. Para Chile, murió en Chile. Los tres hermanos más jóvenes que eran fueron Pablo, Paz y Melucha, Amelia. Esos tres hermanos que eran, estaban.. Uno estaba haciendo posiciones, la otra estaba estudiando con, con el médico, con, con Arbones antes de terminar la guerra. Y Melucha que se hizo comadrona. Pero tuvieron que vender to, lo, su, lo que habían heredado de sus padres. Todo, todo lo que le, ellos habían heredado con sus padres, primero eran la, las dos casas y tuvieron que vender la primera cuando nos fuimos para la aldea y eso. Y después ellos vendieron su parte, los, los tres tuvieron que vender lo que habían heredado de sus padres para estudiar, para terminar sus estudios. Uno se hizo... Menucha se hizo comadrona, Pablo Pedicuro y, y, y Pacita fue a Valdecilla, enfermera, sí, enfermera, y, y los tres tuvieron que marchar, después terminaron yéndose a América y los tres murieron allá, pero los tres llevaron, trabajaron bien porque Melucha me como estuvo trabajando muy bien, pero vinieron aquí de, de, de para, con, para estar con nosotros nada más, Pero pero siempre se marcharon para allá, se murieron allá todos. Y después ya fue lo que pasó todo, vinieron a mi casa, en mi casa mi tío había venido, mi tío Pepe Araujo. Era el mejor de casa, el inteligente y era buenísimo, era buenísimo, buenísimo y siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo, siempre era, era, tuvo un carácter excepcional y era el más, fue el más inteligente porque fue él el que tuvo que arreglar todo con respeto cuando murieron mis abuelos y eso, para hacer la, las, el, el, para los herederos, para todo eso tuvo que hacerlo él, todo, todo, todo, fue, fue un hombre, tan bueno él fue que cuando se casó, además de llevar a su mujer a su casa, llevó a dos cuñados, Así que con eso ya digo bastante, ¿no? Tenía la mujer, la que fue su mujer, tenía una hermana y un hermano solteros. Pues se llevó a los dos. Mira, mi tío Pepe, el día que empezó la guerra, estaba en la calle y se vino para casa de sus hermanas, porque él vivía en San Roque. Y entonces ya llegó aquí, subió a casa de sus hermanas, lo, no, lo normal. En, casa de mi, en mi casa estaba el otro tío, el soltero, que estaba haciendo posiciones y, y unos amigos, estaba el guardavías, y estaba otro también que era el novio, fue era el novio de Purita, la hija del alcalde, justamente, y se los llevaron a todos, se los llevaron a todos, quedaron presos todos. A mi tío le hicieron un, juazo, un juicio sumarísimo y lo mataron y los otros estuvieron más o menos tiempo eh, y, en la cárcel y lo soltaron después. Pero los dos, el guardavía y, y el novio de Purita Pero a mi tío Pablo, el más joven, el que estaba haciendo las oposiciones y al hijo del alcalde, que también estaba aquí, que también era de la edad de Pablo y eran... Siempre fueron muy amigos, siempre. Pues... A esos los llevaron, estuvieron siguieron en la cárcel, luego fueron al lazareto, del lazareto los llevaron a un campo de concentración de León, de León vinieron una vez a, la, a hacer la carretera de, en la Alhama. En mi casa estaba, los niños cuando prendieron mataron a mi tío y prendieron a, a la madre, que quedaron los niños, pero la mujer del alcalde también estuvo en mi casa con la niña con la niña pequeña, que tam también estuvo viviendo en mi casa. No sé si fue mientras estuvo su hija presa o, o no sé en qué época fue, porque yo ya no, me no, no recuerdo, pero sí sé que estuvo en casa también. Hasta que terminó la guerra. Esos, esos dos estuvieron presos todo el tiempo. En la, en la casa de la esquina vivía eh, un matrimonio que habían venido de Uruguay y traje, trajeron una hija que tendría, era muy pequeñita, tendría cuatro años más o menos cuando vino. Y, estuvieron, y alquilaron ahí bueno y pusieron la, los ultramarinos, unos ultramarinos muy grandes, y tenían todo el sótano y el bajo era, era negocio y vivienda, y vivienda tenía también. Esa niña si, estaba siempre en casa de mis tíos porque, claro, en, arriba en el, en el cuarto piso, después, primero fue tercero, después fue cuarto, pues vivían, eran muchos niños y ella se hizo amiga de todos, los niños de todos. Y se hizo novia de mi, chico, de mi tío Pablo. <ríe> Al final era fue, novia de mi tío Pablo. Bueno, pero esa niña iba todos los, todos los años a pasar el verano con la abuela, que vivían, eran de Valdomar cuando se habían marchado los padres a Uruguay, creo que eran de por allí, cerca de Valdomar. Y era donde estaba, entonces ella, cuando empezó la guerra, al saber y saber que el, el alcalde estaba preso y todo eso, pues le, le, le dijo a, la, a Purita, a la hija, que fuese para allá, con, con, eh, que allí en la aldea, que no pasaba nada. Y entonces Purita se fue a Valdomar con, con ella. Estuvieron allí unos días, no sé cuántos, pero estuvieron allí muy bien, muy bien. Pero un día llegó un, in, un chico que era de allí y estaba trabajando en Vigo y como fue de vacaciones, de unos días que, le, que tuvo libres, se fue allí a, a Valdomar y las vio y como, ella, él, como él, él trabajaba en un bar, en el bar Derby, que es un bar muy grande aquí en Vigo y donde íbamos todo el mundo, pues conocían a todos. Y, y dijo quién era, que era, la, que era la hija del alcalde. Entonces ya avisaron aquí a Vigo y ya la falange se marchó en un camión con, de falange. No sé si iban armados o, o no, eso no lo sé, pero a lo mejor irían, no sé, porque ellos an, solían andar armados siempre. y y se las llevaron. Bueno, se las quisieron llevar, pero tenían un tío, un tío de Esmeralda que estaba trabajando, ella se llamaba Esmeralda, mi amiga, nuestra amiga, y, y le dijo que, que no, que ellas solas, con ellos no venían, que vendría él, pero que solas no las dejaba venir. Y efectivamente, se vino con ellas. Y entonces, al llegar aquí, ya lo que hicieron, el, el padre cuando llegó <risa> a la hija, ya la llevó al consulado la llevó al cónsul. El cónsul se hizo cargo de ella, ya no durmió en su casa, ya durmió en casa del cónsul de Uruguay. Y, y se marchó el padre con, el, con ella ya en el próximo barco que bu, hubo, ya, ya se marchó la, la hija con el padre. Quedó la madre al frente del negocio, ella sola, hasta que lo, lo traspasó. Y, y después se marchó una tía mía con, con ella, con la madre de Esmeralda porque eran... y se marchó con ella ya y, y bueno y quedaron allí las, quedó mi tía, que no volvió nunca tampoco, mi tía no, esa mi tía se llamaba Rosa y nunca volvió, era muy guapa. Fala, y a la hija del alcalde la metieron presa, estuvo presa, le estuvo sí presa, porque era, el alcalde era Emilio Martínez Garrido, el, un falangista, le gustaba la a él, no sabes, le gustaba, y, y, pero ella tenía novio, entonces a ella no le, no, no le hizo caso ninguno, <ríe> claro. Y, y estuvo presa hasta que la soltaron, ya no me acuerdo cuándo la soltaron, <ríe> no sé cuánto tiempo estuvo presa, pero estuvo presa. A lazareto sí recuerdo que fui, creo que dos, dos veces me parece, que había ido... Después ya no volví porque me, estuve en La Coruña con una tía, pero bueno, de esas otras veces cuando fui, íbamos a cesantes, claro, y de cesantes bajábamos a, a, esperar, a, a esperar al barquero, a estar allí para que el barquero que nos llevara al lazareto eso era lo que hacíamos. Y en el azareto ya casi se estaba haciendo ya después, enseguida se hacía de noche, porque la tarde pasan eh, y cuando no es verano pues se hace más de noche. Y, y los veíamos pero a través de la reja. Nunca entramos en, el, en, en, en la cárcel, no, lo vimos siempre, pero a través de, de la reja veíamos allí, estaba claro, estaba mi tío y había otros, otros también que iban otras personas a visitar a, a otros presos y estábamos allí nada más y luego ya nos veníamos para casa. Donde estuvo preso fue en la, donde está el marco ahora, eso fue cárcel y era, era cárcel y, y además era donde se juzgaba también era el juzgado y era la cárcel y era anti y, más y y un año antes por ejemplo que cuando yo iba al colegio me quedaba viéndolos por detrás quedaba la calle María Verdiales y allí salían y los, los primeros que, que hacen el servicio militar que los cuando los llaman Hacían allí la instrucción, los preparaban allí en la, y, y yo salía del colegio y me llamaban mucho, porque a veces tocaba la, un poco la corneta, pero bueno, los mandaban a hacer la instrucción allí delante, el cabo, era el cabo el que los... y siempre me quedaba allí detrás. Pablo, cuando terminó la guerra... Nosotros estábamos viviendo en la aldea, habíamos ido después de la aldea, nos fuimos a Arcade, estuvimos allí un, unos meses en Arcade y pusimos una mertería en Arcade. Cuando vinimos, cuando en el, terminó la guerra, pues fue cuando yo me vine de, de Arcade al terminar la guerra. En el, pero ya casi era el 40, porque terminó el 39, empezaba el 40 y ya empezaba, bueno, y en esa época, en el 39 y 40. Y fue cuando vinieron los presos de, de allá, cuando vino mi tío Pablo. Entonces mi tío Pablo se quedó después en la mercería. Nosotros nos fuimos para Vigo. Yo me quedé en Arcade con mi tía, con una tía y unos días, y, y Pablo se quedó en la mercería y yo me vine para Vigo, porque aquí en Vigo teníamos todos los pisos alquilados, estábamos viviendo de los alquileres de, de esta casa. Y uno de los vici, de, de los inquilinos, los que estaban en el, no sé, en el primero, me parece, pues estaban construyendo una casa, él, estaba construyendo una casa. Cuando terminó de construirla, pues se marchó y justamente fue al terminar la guerra. Él dejó el piso libre y entonces fue cuando ya nosotros nos vinimos para aquí. Al quedar el piso libre, el primero, pues claro, mi madre decía también que estas niñas aquí en la aldea no van a estar siempre. Yo qué sé, no lo sé. Y nos vinimos para aquí y después aquí tuve, tuvimos mucha suerte mi hermana y yo, tuvimos mucha suerte. Mis, mis tías y mi madre siguieron viviendo, claro, también cambia, volvieron a, a, a la vida que habían hecho siempre, vivieron a, a vivir para aquí, para el primer piso y, y, y hacer la vida que, que habían hecho siempre, pero ya con otras comodidades que habíamos perdido. Claro, cuando nos fuimos a vivir a la aldea, era un chalet recién hecho, pero el que no tenía agua, ni fría ni caliente, tenía un terreno, sí, un poco, un poco de terreno grande, y allí nos fuimos a vivir porque también estaba viviendo una hermana de mi madre, que estaba su marido escapado, no, y no se sabía dónde estaba, y entonces estaba, ella estaba con, la, con los suegros y, y toda mi familia, to, nosotros nos fuimos para allí, porque era, había por lo menos había una hermana y había ¿no? gente más conocida, y nos fuimos para allí, para Paredes y en paredes la gente se portó muy bien con nosotras, muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros nos volcamos también porque teníamos que trabajar, teníamos que calcetar, hacer muchas chaquetas de punto, abrigos para los niños y bueno, muchas, trabajar mucho. Y, y sin agua y tener que llevar el agua a casa para, para todo, para, para pasearse, para asearse y para hacer la comida y para todo. Y, y claro, y entonces estuvimos allí dos años, porque nos fuimos en el año al comienzo del 38 y estuvimos todo el 38 y el 39 y fue cuando nos vinimos. Y al venir, pues sí, hemos tenido suerte. Al venir hemos tenido suerte porque tenía la familia de mi padre, aunque estábamos mi madre y mi padre estaban separados, nosotros siempre hemos tenido contacto con las dos familias. Y, y entonces la, una hermana de mi padre estaba trabajando en la telefónica. Había trabajado todo, desde que... Empezó a trabajar, ya empezó a trabajar en la telefónica desde muy jovencita, y estaba muy, muy... La, la, tenía un pequeño cargo también en la telefónica. Y entonces, al empezar la guerra, se dio la circunstancia de que eran dos Españas, porque una, una, España, una telefónica de, de, de la de Madrid y otra la de aquí. Pero en esa circunstancia se dio que al querer unir las dos Españas, las dos telefónicas que, que había, y entonces le dieron prioridad a los familiares para que empezaran a trabajar porque tenían para que, que porque ellos les podían dar alguna información para que hacer el trabajo, porque si no no, no no tenían personal. Y entonces en esas circunstancias entramos, entre yo, que tenía 18 años ya, los, acaba, los, los iba a cumplir en abril y yo vine antes, entonces ya me, me fui, pre, vamos preparando un poquito para poder entrar allí en, en la telefónica. Y, y, claro, mi tía, y sí, y entré porque mi tía estaba muy, muy bien conceptuada y necesitaban mucho, mucho personal. <risa> y entonces, allí entré yo y estuve un año trabajando en la telefónica, así de meritoria. Claro, la gente, o, otras personas que eran de, no eran de, mi, de, de mis ideas, se extrañaban de que, nosotras, de que yo hubiera podido entrar allí. Eso se, sí, se extrañaba muchísimo, bueno. No llegaron, sí, algo me llegaron a decir, pero bueno, no les hice caso y, y, y seguí trabajando muy bien todo el año. Y resulta que al año siguiente ya se hicieron oposiciones para la telefónica y a esas oposiciones sí entramos oficialmente tanto mi hermana como yo entramos las dos y quedamos claro sí porque yo estaba a mí me gustaba mucho trabajar <ríe> y la jefa que había en la época en que yo estuve de meritoria me me supo apreciar mis condiciones y, y sí y trató de ayudarme todo lo que pudo todo todo lo que pudo sí mi marido también era socialista pero tuvo, se, él estaba, iba mucho a, a casa de los abuelos, a Lugo, porque era de, de, de, de Treilán, Treilán que está allí muy cerca. Estuvo preso, estuvo preso en, en Mondoñedo, bastante tiempo. Allí conoció muy buenos amigos, que luego fueron amigos nuestros, de él y mío, toda la vida. <risa> Tenía un tío alcalde de Foz. En Foz era, era el tío fue alcalde y, y lo quitó de la cárcel, salió de la cárcel, pero tuvo que ingresar en el ejército y como en el ejército él era de los que, como su profesión era de ser contable, pues sabía escribir a máquina, claro, pues lo llevaron como secretario de no sé, de, de, de, de cargos del ejército y ahí estuvo en la oficina, escribiendo todo lo que le decían, hasta que, hasta que terminó, claro, hasta que ter, terminó la guerra. Y después ya empezó, ya empezó a trabajar como tra, trabajaba la gente en aquella época, destraperlo de un poco, claro. Y, y después quiso tener la panadería y cogió la, que a mí no me gustaba porque me gustaba que trabajara más de su, su profesión porque con, y con la mía pues podíamos vivir muy tranquilamente pero él quiso complicarse la vida y, y quiso la panadería y bueno, no hablábamos nada de, de, de, de, de, de política ni de... jamás ni yo podía decir que, que, que no iba a misa no, eso no eso no, nunca lo dije. No iba, no iba, pero no lo decía. Nos casamos en Santiago de Vigo. Yo sin hacer la primera comunión, nunca la había hecho. Y estaba bautizada, era lo único, porque los abuelos paternos nos bautizaron a los tres, pero sin saberlo mi madre, claro. Bueno, mi madre lo sabría, pero pero bueno lo dejaría hacer no lo sé yo fui iba de blanco pero de traje y un abriguito también blanco y zapatos blancos pero de calle de, pero de calle no iba de a una pamela muy bonita a los ocho años a los ocho años dejé la pana, dejé la telefónica por propia voluntad ¿eh? dejé que la jefa no, bueno, me, me, me decía que por qué lo dejaba, pero bueno. Y, y estuve en la panadería hasta el año 70, que quedé viuda. Y terminé vendiendo la panadería, que es lo que yo quería, y ya ingresé, volví a, a ingresar en la telefónica hasta que me jubilé. Tuve veintitantos años, veintitantos años en la panadería y veintitantos años en la telefónica. <risa>